¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video En este caso estaremos hablando sobre la aplicación Stream Avatar Esta, que ya todos conocemos, funciona muy bien con Twitch y con YouTube Pero se actualizó el día de ayer y nos podemos loguear con nuestra cuenta de Trovo Así es, podemos tener nuestros pequeños avatar, avatar en, nuestra, en nuestro stream de Trovo Bien, vamos a descargarlo y configurarlo en el OBS Studio. Vamos con el video. Bien amigos, nos vamos a dirigir a Steam, como pueden ver en el buscador. Ustedes en el buscador van a ir a stream avatar, van a buscar aquí, van a poner stream avatar. Y le va a aparecer el software, le va a aparecer comprar. Eh, lo compra en este caso sale 134 pesos argentinos un dólar con 40 más o menos a cambio este como pueden ver el 25 de mayo fue la actualización eh, 7.17 la cual integra integra hizo la integración con Trobo como les comentaba esta aplicación funciona con Twitch funciona al 100% con YouTube y con Trobo está en fase beta anda eh, entre comillas bien bien antes de darle a iniciar, les recomiendo ir a la ruedita. Y propiedades. Aquí les va a aparecer betas. ¿sí? Acá en betas a ustedes les va a aparecer en ninguna. Por favor, colóquenlo en beta 2. ¿Esto por qué? Porque tanto Stream Avatar como eh, Trobo están en fase beta. En este momento con esta actualización. Bien. Va a iniciar como cualquier juego de Steam. Se va a abrir. Y lo que tendremos que hacer ahora es conectar. Bien, en este caso está con eh, a reconectar automáticamente. Lo vamos a sacar. Deme un segundito, perdón. ¿eh? Bien. ¿Cómo vinculamos las cuentas? Esto es lo mismo para las plataformas eh, Twitch y YouTube. Van a ir a detalles de registro y van a hacer. Lo primero es servicio de streaming. Van a elegir dónde van a querer que... Este stream avatar con qué chat se vincula puede ser Twitch, YouTube, Mixer, no existe más Facebook y Trobo. En este caso, actualmente al día de hoy, 28 del 5, la actualización fue el día 26, 26 del 5. Bien, le damos Trobo, iniciar sesión. Van a tener que loguearse. Voy a cancelar así me. De nuevo, bien, esta sería la manera que ustedes aparece Por primera vez, sería colocar su mail, la cuenta en la cual ustedes hacen y emiten directos en, en Trovo. En este caso, lo mismo sería si fuera Twitch o si fuera YouTube. Y esperamos que cargue. Nos tiene que dar el OK. Estamos con la tilde verde, perfecto, podemos cerrar esta página. La siguiente sería to bot out token o sea, darle lo que hay al token. Está bien, vamos a cancelar. Vamos a iniciar. Y es exactamente lo mismo. En ambas situaciones hay que hacer exactamente lo mismo. En este caso yo tengo logueado con mi mail. Hacemos lo mismo. Con esto le estamos dando el permiso a la aplicación para que se eh, conecte con la cuenta de Trovo, en este caso. Bien, una vez hecho esto, tenemos en la sección General, ¿sí? para ir viendo, por ejemplo, la cantidad máxima de avatars que puede estar en pantalla. Esto viene por, definido por 80, predeterminado. El perfil del avatar. Este caso no tengo ninguna porque se carga esto bien acá dejen habilitado conexión automática porque cada vez que ustedes transmitan y eh, activen el stream avatar se va a conectar directamente y no va a hacer falta loguearse ni nada por estilo bien ocultar el cursor del mouse eso es a gusto de ustedes a mí por ejemplo me gusta porque no se ve el mouse y queda mucho más prolijo bien una vez que terminemos el registro en este caso de la plataforma Trovo, nos iremos a general en general tendremos las opciones por ejemplo de la cantidad máxima de avatars que aparezcan en pantalla en este caso serían 80 después los perfiles y diferentes parámetros que podemos modificar bien antes que nada les recomiendo ir a steam workshop donde podemos elegir nuestro paquete de avatars. Estos paquetes de avatars serán los que nuestros usuarios, nuestros viewers puedan obtener cuando estén en el chat. Ponemos por ejemplo el de Pokémon, descargar. Le damos continuar. Esperamos que cargue. Quieres importarlo, bla bla bla. Sí, perfecto. Eso se refería que ya lo tenía. Bien, una vez que nos da el OK, continuar. Y tienen un montón de avatars para elegir. Y son todos gratis. Todos gratuitos. Una vez que ustedes ya hayan comprado la aplicación. Vienen todos estos paquetes gratis. Que pueden bajar, obviamente, lo que ustedes quieran. Perfecto. Avatars y engranajes. Aquí ustedes en esta sección pueden eliminar los que no quieran de esos paquetes que bajaron. ¿sí? Van a elegir el que no quieran que esté la rodita y remover o borrar eso ya depende de ustedes una vez que tenemos aquí el aquí tienen por ejemplo las opciones de bot son permitir bailar abrazo ataque eh, bueno esta es una que yo había creado para para este hacer la prueba como todo bot también tiene Comandos, te ponen exclamación bailar, su propio personaje va a bailar. Eh, exclamación abrazo, si ponen exclamación abrazo y el espacio, el nombre de, de un usuario que esté en el chat, va a ir su avatar y lo va a abrazar. Y lo mismo puede pasar que lo ataque. Así que bueno, eh, como pueden ver, es bastante amplio, tienen un montón de, de variedad de cosas para poder este, hacer su stream un poco más divertido. Nos dirigimos al OBS. Sino más de fuentes, capturar juego, como cualquier juego, le ponemos avatar 2 porque ya tengo uno, capturar ventana específica, y en ventana buscamos Stream Avatar. Bien, aquí nos va a aparecer la extensión, volvemos a la extensión, a la aplicación, perdón, ponemos conectar, ya de aquí podemos minimizar. Y verán que está en fondo verde. Vamos a tratar de dejarlo debajo de la cámara para que no moleste. Bien. Ya aquí lo pueden mover para donde quieran. Como cualquier juego, como cualquier pantalla. Más chico, más grande. Y para quitar el fondo. Filtros. Signo más. Fondo croma. Color verde. predeterminado Y nada más. Sí. Vamos a poder quitar captura de pantalla para que se vea mejor. Tenemos flotando. Si puede, ven que se va la pantalla, traten de achicarlo y acomodarlo. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Voy a buscar mi chat de Trovo, en este caso. Que estuvimos... Que estamos haciendo el tutorial sobre eso. En el chat ponen exclamación saltar. ¿Sí? Y van a ver que su avatar salta. Entonces, las personas que estén en stream al colocar exclamación, por ejemplo, ataque espacio y el nombre del usuario a quien quiere atacar, el personaje, el avatar, el monito va a ir a atacarlo a ese personaje. Bien. En este momento, como es fase beta, no hay manera de elegir este, como pasa con Twitch, que hay un panel en el cual vos elegís qué avatar querés. Aquí en YouTube y aquí en Trovo va a ser por medio de comandos en el chat. Bien. Eh, nosotros estando como streamers en el panel ¿sí? de, de stream avatar podemos colocar también fondos fondos que también descargamos como si fuesen los avatares, los paquetes de avatar pueden ver que tenemos bastante la nave de amangas bueno como pueden ver es bastante dinámico la, la aplicación de stream avatar la verdad que está muy buena aquí por ejemplo una vez que están conectados pueden elegir una bomba para lanzarla en pantalla y que esto explote a todos los este, avatars que están en ese momento y salgan disparados por toda la pantalla también lo que pueden hacer es agregar un bot ¿sí? un avatar supremo en el cual este el mismo pueda atacar a la gente hay diferentes cosas para hacer es cuestión de más o menos ir eh, mirando la aplicación y la verdad que está muy muy buena y que tengamos esta herramienta para los streamers está muy bien para ir haciendo nuestro stream mucho más dinámico mucho más este diferente por así decirlo único así que bueno espero que te haya servido el vídeo déjame un like compartirlo y un comentario que me ayuda muchísimo a que youtube recomiende mucho más mi, este mis vídeos bien en la descripción te dejo mi canal de Trobo, mi canal de Twitch. Si quieres pasarte a saludar, es bienvenido, sos bienvenido. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.